El de la corbata roja A ti no te veo muy convencido Yo... Tranquilo, habla, no tengas miedo Perdón, yo solo me colé en la boda Me voy Bueno, como veo que nadie se pronuncia Yo los declaro Pido. ¡Yo lo pongo! ¡Bien! No puedo dejar ir al amor de mi vida Puta mi puta mi te